Escondete ahí, ey, la esquina, la quina. Vamos, vamos, un minuto y medio aguantando, Maxi. Yo te tiene. No está, no me agarró. Oh, ¿Dónde está? ¡Ah, oh, oh, toma, la tiene! ¡Vacita! La tiene, la tiene. Corre de ahí, corre de ahí. No, te persigue todo el equipo. To todo el no juego. Toda la gente que venda. está jugando te persigue, Maxi. Corre, corre. 50. Aguanta, aguanta, Maxi, aguanta. No, te no, la quitas, eh, te la quita. Corre, corre, corre para atrás. Tomar por culo. Esto va a tomar por culo. No. Lo no tiene, tiene otro, lo no tiene el verde, el verde, el verde lo tiene. El verde, el verde. No, no, estoy muy atrás, eh. El pavo se aleja de mi ¡Lo tiene ahí! ¡Lo tiene ahí! ¡No! Tiene ahí! ¡Uh! no. Vamos Maxi. No. No tiene que haber otro furro. Tiene que haber Bien, otro furro por ahí. Nueve, ocho, siete. Eh, Lo tienes ahí. Seis. ¿Cuál no. no. En el último segundo. ¡Qué bueno! <ríe> ¡Buenísimo! <ríe> y yo con una ronda...